Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics Y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite La verdad que el vídeo que os traigo hoy es bastante, pero bastante chulo Porque vamos a ver skins que todavía no han salido en el juego Y vamos a jugar con ellas La verdad que una locura que haya podido traer este vídeo al final Porque es que siquiera es mi cuenta O sea, me han dejado esta cuenta para poder hacerlo Entonces chicos, básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Y os comento desde el principio Resulta que anoche yo me conecto a Fortnite y veo que tengo a unos amigos ingleses conectados, entonces ¿qué hago? pues me uno a su lobby ¿y qué es lo que pasa cuando me uno a su lobby? se me va la cabeza porque es que tiene una skin totalmente rara, exclusiva, que no he visto antes en Fortnite esa skin es la de la dama roja helada, que es que en teoría se ha filtrado que iba a salir dentro de poco en Fortnite, en un pack exclusivo con otras tres skins, que bueno con otras tres skins, esta skin y otras dos más, que serían por así decirlo un pack helado y es que resulta que este chico ha hecho un bug o se ha aprovechado de un bug para poder comprarlas antes o sea es de verdad una locura que este chaval haya podido conseguir estas tres skins con las que vamos a ver en este vídeo pero vamos o sea este pack del cual os estoy hablando que os estoy poniendo imágenes por pantalla no recuerdo muy bien cuánto era el precio no sé si eran 25 euros o 30 euros y te daban estas tres skins legendarias que son skins legendarias que ya tenemos en el juego pero en versión helada, con este tema de La navidad y el frío y demás Pues tenemos estas tres nuevas skins No habría otra forma de conseguirlos, nada más Que pagando, y en teoría saldrían El día 26, pero como os comento Este chaval, pues las ha conseguido Antes, y la verdad que en ese momento Cuando yo lo vi, es que me petó La cabeza, porque es que no las había Visto antes, vamos a entrar al juego Vamos a ver cómo reacciona las demás Personas, a ver que estoy jugando con una skin Exclusiva, que nadie puede conseguir En teoría, y pues Vamos a ver si nos sale algún que otro Momentillo que os pueda traer Al canal, así que chicos La dama roja congelada, que estoy seguro De que os va a encantar Bueno chicos, ya estamos por aquí en la lobby Vamos a ver cómo reaccionan las personas <ríe> Mira este chaval, se está quedando flipado <ríe> Míralo, no entiende, no entiende No entiende nada, fijaros chicos <ríe> uh. Mira, se acaba de salir del juego Se ha quedado flipado Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, chicos <ríe> Que tengo una esquina exclusiva pero a muerte, eh vale, Puedo saltar uh. Vale, no me sale esto Tendría que poner... ¡Ojo! Venga, bro Nos vemos, nos vemos Dame esto Hay más gente por aquí arriba Venga, vale, espera, espera, chicos Voy a pillar este cofre A ver... Vale, dinamita, bueno Con esto de dinamita podemos hacer algo Vamos a hacer las cosas bien, vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí y esto por aquí Vale, vale, vale, vale Tranqui, nope. tranqui, chill, chill, chill, bro ¿Qué pasa chicos? <risa> Todo el mundo rodeándome. Vamos a hacer ahora la mítica de ir a señorío de las Bueno, qué suerte la mía, no hay ningún cofe. vale Vale, vale, vale, vale, vale, no os matéis todavía chicos, que no sé dónde estáis. A ver, a ver, let's go, let's go. Uno está por aquí, a ver. Uy! Fuera, menos mal, eh, menos mal Este chaval llega a disparar y seguro que me mata Vale, vale, vale, que no he pillado el loot del árbol Y siempre, siempre viene genial, eh, fijaros Vale, me, me queda claro dónde está, bro Déjame que me venga un poco arriba ruseándote ¡No! Si es que yo ya lo sabía que me había venido arriba A ver, espera, espera, espera, espera espera No me ruseis todavía Hola, hola streamer! ¡Streamer a la mierda, bro! Pero cómo te ha sido tan rápido. Un bailecito, se lleva un bailecito. ¡Ay! <risa> ¡Ojo! Espera, espera, espera, espera. No hay que reírse tanto que me viene uno. No, espera. Si me viene ahora todo el team. ¡Oh! ¡A un tiro! No, no puede ser. Bien, vale, vale. Tómate, rieta. Rieta. <ríe> He dicho rieta. Vale, vale, pírate, pírate, porque el otro está muy travieso, ¿eh? Voy a volver, voy a volver. Bueno, este chaval controla, ¿eh? Para ti. Y para ti. No, no, no, que va, que va, que dices. No, no, no, uff, uff, menos mal, menos mal. Que pensaba que me mataba, eh, os lo prometo. Uff, uff, uf, uff, uff, que nervios igualmente. Oh, un chaval. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, le estoy viendo con los globos. Oh, no, hombre, no te creo. No le he dado ni un tiro. Mira, hombre, dale. Vale, espérate, espérate, espérate. Voy a cocinar esto, se lo voy a echar. No llega, no llega, no llega, es obvio. Espera, espera, espera, espera, Espera, que este cofre me está tentando. A ver si trae algo bueno. ¡Oh! Vale, está ahí. Tiro, vamos. Está uno, está uno. No, te has ido abajo y ya me estás campeando, no te creo. <risa> ¡Qué gracioso lo que acaba de pasar! Me podía haber matado, pero perfectamente, eh. Me, da el, me llega a dar el tiro bien Y me podía haber matado Oh, me viene un chaval Pero bro, ¿cómo me haces eso? Que ni siquiera me has disparado A ver, vamos a ir para el círculo Que, bueno, nos hemos distraído un poquito de, de la zona Y tenemos que ir Tenemos que ir, oh Este chaval controla, ¿eh? Este chaval controla y la zona también controla, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos Ya todo rápido, vale, y vamos para la zona Vale, vale, vale, bajamos así ¡Ojo! la segunda vez yo creo que me sale eso en toda mi vida de fortnite vamos ahora me vendrían genial las vendas que he dejado antes en señorío de la sal Eh. no, un bloque de ladrillo tío a ver aquí nada por aquí, a ver si el cofre nos da vendas si nos dice vendas a un kit eh, el tío más feliz de... ¡Oh! no te creo, este juego me quiere, este juego me quiere vale, vamos a usar eh, esta tirolina vamos a ir directos al avión Me dispara, vale vale vale, vale, vale, lo veo, eh, chicos Que no, que no, que no, que no, que no, que no Corta, corta, corta Let's go Estoy viendo porque también hay más gente Míralo, míralo, míralo Oh Casi, y este bro, ¿dónde está? Vale, creo que. Creo que lo tengo, no lo sé. <risa> ¡Está aquí! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que esa trama no! No me puedes hacer esa trama, bro. Uh. Bueno, bueno, bueno, bueno. Esto se está complicando unos niveles exagerados. No, no, no, no, no, no, no. No me gusta esto, eh. No. Pon esto, pon esto. ¡No! ¡No! Uh. He perdido un saldador Para nada Venga, hombre Tanto que disparabas Dado Ahora tiene que estar rabioso, eh Vamos, bro, que me estoy cansando Voy a por ti Voy a por ti, te sigo, te sigo, te sigo Recarga esto, recarga esto, recarga esto Es importante No, hombre, no No seas tan valiente de cubrirte otra vez Vale, venga, vamos, por fin Qué partida más complicada Vale, se ha llevado unos tiros Ha salido, ha salido Está aquí Vale, vale, chicos. Estamos cuatro en la partida. ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le doy no sé cómo! Uh. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Bien, chicos, bien. Tengo que avanzar a por su loot. Vale, y este por aquí. Bueno, bueno, bueno. Este kit me encanta, chicos. Me encanta que me den kit. No, no, no, no, no, por favor, que me he quedado sin materiales. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, es que no tengo materiales Le iba a poner la torreta Y el otro construyéndose ahí de metal, muy bien, tío No, avanza, avanza, avanza, avanza Vamos Dado no, sin balas. No, no, no, pero hombre, a mí no. Disparar al otro. No. ¡Oh! Lo mato al otro. No tengo materiales. Píale metal. Bien, bueno, al menos algo. No, no puedo, no puedo. No puedo ganar esto, eh. No puedo ganar esto. Ni de, ni de, ni de, ni Nada, nada, nada. Imposible, imposible. No estoy ni siquiera en círculo. No puedo, eh. Nada, ya está, buenísima, bro